Lo que ves en la tierra algunas veces es la expresión de deseo que florezca de la mejor manera posible o que germine o que tenga el suelo con los, todas las propiedades dadas para que lo que vayas a plantar tenga el éxito que uno quiere. Y para eso hay que preparar la tierra, te dicen, más en esta época ¿no? o en cualquier tipo época del año. Y el abono es fundamental, te van a decir. Pero vamos a meternos en este mundo. Vamos a descubrir la forma más sencilla de hacer compost en casa. ¿Qué es el compost? ¿Qué es el urbono? Vamos a descubrirlo. Vamos a hablar con Darío eh, Nemchim, que nos va a contar la forma más sencilla de hacer compost en casa. Darío, gracias por atenderme. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en el 2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá. ¿Qué es el compost? ¿Qué es el compost? El compost es el resultado de transformar. La materia orgánica en abono orgánico mm. Materia orgánica entiéndase como basura Cáscaras de frutas Restos de comida Alimentos cocidos, etcétera Y el abono orgánico es tierra Bien, ¿y el olor? ¿Hay olor? El olor. Hay olor, pero no es olor desagradable ¿Qué pasa cuando la basura Cuando la llevan, por ejemplo, al, al centro de relleno? Esta basura está toda mezclada Por ejemplo, con plásticos, con metal Y demás La basura se compacta se llena de bacterias malas que generan mal olor. Uh -huh. Cuando uno hace compost en su casa, evita que estas bacterias malas se desarrollen, logrando que no haya olores desagradables. Bien, ¿y cómo lo hacemos en casa? ¿Cómo lo hacemos en casa? Nosotros tenemos el kit urbano, que es un compostador de cocina, y el urbivo, que es un producto acelerador de reciclaje. Uh -huh. Es muy fácil. Todos los días tiramos los residuos orgánicos en el compostador. Una vez por día le agregamos el urbivo está lleno el compostador... ¿Qué es el urbivo para la gente? Dice, ¿qué es un er urbivo? ¿Qué es urbigo? el urbivo? ¿Dónde, ¿Dónde está el compostador? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se hace? El compostador lo hacemos nosotros, el ah, Urbono. Bien. Se puede comprar en internet, en urbono.com. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Qué medidas tiene? El compostador tiene 25 de alto por 25 de diámetro. Uh -huh. Es pequeño. Se puede tener sobre la mesada de la cocina, en el bajo mesada o en el piso. Bien. El urigo es un producto que ideamos y producimos nosotros, que son restos de molino, que estos son semillas, cáscaras, acerrín, salvado, y microorganismos, que lo que hacen es comerse la basura muy rápido para que se transforme en abono. Ajá. Bien. Y cuando tenemos el compostador, allí realizamos qué tarea, con qué, cómo nos tenemos que, eh, qué tenemos que aplicar, digamos, ¿no? no olvidarse una vez por día de... De la variedad del urbivo. Bien, y el urbivo está compuesto de... Cáscaras de semillas, uh -huh. salvado, acerrín y microorganismos. Perfecto. Los microorganismos son levadura de cerveza, fermentos lácticos como los que están en el yogur y la leche, y bacterias fotosintéticas que están ahí también dando vueltas. Son todas cosas que encontramos en, en la vía diaria y que nosotros las usamos para reciclar. Perfecto. ¿Cómo actúa? ¿Es, es fácil, urbigo, es difícil hacerlo? ¿Es rápido? Es rápido... Entre 30 y 60 días podemos obtener abono orgánico. Uh -huh. es fácil, lo único que tenemos que hacer es agarrar los residuos de comida, por ejemplo, hacemos un jugo de naranja, la cáscara de naranja la ponemos en el compostador, hacemos un té, el saquito de té lo ponemos en el compostador, lo que sea que comamos, lo que sobra va al compostador. Una vez al día le ponemos el urbivo, una vez al día. El compostador se llena en aproximadamente 10 días, a los 10 días lo vaciamos en la tierra. Si tenemos jardín, lo ponemos en el jardín directamente. Si tenemos balcón o terraza, con el kit entregamos una bolsa especial uh -huh. para hacerlo allí. Si llueve. Si, si llueve, se moja. No importa. No pasa nada. Bien. Perfecto. Y entre 30 y 60 días, sacamos el agua orgánico para usar para plantar en la huerta, en el jardín, para Ajá. hacer flores. ¿Darío mantenimiento de esto? Sin mantenimiento. Ah, bueno. lo único mantenimiento que tiene es poner el urdigo, asegurarse de tener el compostador cerrado y mucho más que eso. Y no. ya tenemos el abono listo como para eh, mimar la tierra. Listo para usar, exactamente. Perfecto. Eh, punto de contacto para la gente que esté interesada y meterse un poquitito y tener contacto con ustedes para hacerse de la compostera. Urbono.com, el Facebook es facebook.com barra UrbonoAR, el Twitter UrbonoAR. Bien, eh, vamos de vuelta en sobre con el Facebook UrbonoAR. Urbono Ar. Ar. Algunas veces uno piensa que las cosas son muy difíciles y, al, y la solución está a la mano. Con un clic tenés Urbono Ar. Allí te vas a enterar absolutamente de todo lo que acaba de hablar Darío, de tener tu propio abono, de hacerlo en casa sin olores, sin ningún tipo de... Eh, de... De máximas diligencias y lo vas a tener como para disfrutarlo en tu huerta, en tu jardín o lo que quieras realizar. Darío, felicitaciones por el emprendimiento. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Sebastián. Estoy muy bien. Igualmente, mi viejo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Darío Nemchim, este creador de Urbono Art. Ahí lo encontrás en Facebook para hacer tu propio abono orgánico. Rápido, simple, sencillo, sin olores y con excelente eficacia.